Sinceramente, ¿Buenas? es primera vez que yo vengo aquí a La Palma. En el parque quedó el carro. ¿Qué te... No hombre, que te vayas. ¿Sí? No, no, no, pero es que no hay nada. No, no, bueno, no a venite hombre. No, no. O sea, mira, yo un señor. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo es que ahí ingresado? Pero ahorita vamos a disfrutar de un platillo muy exquisito al estilo cubano. ¿Cómo? ¿Qué ¿Sí? onda? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se armó o no se armó? Mis últimas palabras que mi mamá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 ya estamos aquí en Chalatenango bueno, ya estamos aquí de verdad que qué me encuentro yo no, pues fue una odisea eh, la que hemos venido en todo el recorrido tráfico hemos vivido de todo pero aquí vamos ya a buscar dónde quedarnos eh, porque ha sido bien cansado y vamos a ver dónde nos quedamos y que que, que, que aventura más mira, yo sinceramente ¿Pieres? es primera vez que yo vengo aquí a la palma la tenango loco solo, sea, hemos pasado. solo hemos pasado sí, pero ya, ya era, era hora de grabar un videito aquí porque me pareció bastante bonito el ya pueblo vamos, a llegar, vamos a ir al parque vamos a ir al parque otro a si Vaya, pero me, mira, ahí, hey, mira. ahí dice hotel paso del pital ¿Qué onda ahí hay vete bien pero o sea vamos a ver Entonces, vamos, solo metamos me... sí, no pero espérate espérate espérate gordito espérate espérate Espérate, si no espérate deja que pase deja que pase Ay, venite venite venite Ay, ahí no está haciendo la vía Ey, mira hay parqueo mira el carro nosotros lo dejamos allá tirado. bueno pero es que no en el parque quedó el carro cállate, ¿sí? pero cállate, ¿El lugar qué chivo sabe está quivo qué chivo está quivo Mirax, ¿qué onda es ahí, bro? Ey, ey, ey, es mi sobrina. Ey, pero mira, vos no, no, hemos, no hemos preguntado a nadie. Yo no le hemos nadie. preguntado nada. ¿ah? Yo no veo a nadie, men, o sea. Mira para allá, mira para allá. Obviamente. es cerez solo. Ey, qué, qué genial, es todo esto. Sí, pero yo no veo a nadie, Ey, loco, pero ya viste. Y no hemos pedido permiso. No, eso no es nada. Que desde lejos se ve chiquito, men, pero de aquí. Sí, bien grande, en grande. Que chivo eso Pero las habitaciones, qué chivísimas están ¿Cuánto venir aquí? No sé, y preguntamos. No, menis. pero. Y le preguntamos. No, no, ellos están de turistas, no les preguntemos sí, a ellos. No, ellos son de ¿Vos turistas. Vos Vaya, Ey, mira, hagamos peli, algo. Y no nos vas a regañar. No, yo, no sé, que, si nos regañan. Ya estuvo, men, primera <risas> vez. Que ¿Qué vos, vos hacés, el mate, ¿qué sos de aquí, man, que ¿Qué sos turista? <risa> okay, habla, habla inglés. <risa> no, how are you? <risa> No, habla como la chera, que telepáticamente es uh, mando mensajes. <risa> es de México. Sí, creo que es de México. ¿Y qué onda, vos? Vamos a ver. No, hombre, mira, te quiero ver. ¿Qué es aquí, bobo? ¿Qué, no, ¿Qué onda? Sí, vos ¿Y si nos regañan por estar grabando? Eh, eh, mira, una piscina, loco. Que te... No, hombre, que te vale. A... Sí, sí, yo siento que nos van a regañar. No, loco, ¿cómo no, ¿cómo nos van a regañar? No, pero es que no hay nadie No, pero o sea, no no vos hombre. O sea, si está abierto porque te atienden, men? o sea. Pero yo siento que nos pueden regañar. No, hombre, loco, no hay nadie, ¿ves? No hay nadie, ¿ves? Nada más. Ay, Seguro. Sí, ve. Metámonos a la piscina ya, hombre. ¿Cuál es el miedo? Pues, hombre. Por eso te por... reto, men, o sea, ¿cuál O el sea, miedo? yo me meto, pero el problema es que no sabemos si alguien nos va a decir algo. No, nah, hombre. ¿Vos qué decime? Metámonos ahorita. Sí, No, pues, hay, sí, nadie, no hay nadie. La no. pregunta del millón es: ¿crees que hay no, que bajón aquí? No sé, pero siento que. Mira, viene el señor. Oh, buenas. Buenas. ¿Cómo eh, es que ha ingresado? Híjole, No, loco, eh, No, hombre. Lo, es que vimos que estaba abierto, pero no había nada. O sea, nosotros nos metimos sí, ahí. Hombre. Disculpe, don. No, hombre. Pero, no, hombre, si venimos a pasarla. Y, y, pero podemos pasar, no hay problema pero se tuvieron que anunciar nos no, no tuvimos había... que anunciar, no, no, no, no, no sí, anunciamos si sí, vimos una señora, pero es que íbamos bien rápido, ay disculpen pero... pero vamos a pasar no, ahorita pero... bueno, un gusto, gracias vamos, gracias, gracias, bueno, si, bueno no, pero bien amable el señor fíjate, no pasa más <risa> que onda, he dicho no hombre, es para todo esto, este es show, mi hermano, es show eh, no, nada que ver, no, no nos metimos aquí por así, por así, este, este, meternos y que nos regañen, no, nada que ver lo que pasa es que pues queríamos hacer como que lo que hacen todos los youtubers, ¿verdad? que se meten y los regañan, bueno, aunque le estoy honesto aunque algunos pues este, si sí, de verdad en otros lugares eh, no es permitido grabar y los regañan, obviamente verdad porque hay una política que uno tiene que respetar, pero gracias a Dios pues aquí pues nos han abierto las puertas, nos han invitado a este lugar y queríamos hacer algo diferente verdad para que ustedes se entretengan también este lugar la verdad sí lo recomendamos muchísimo, está ubicado en Chalapu Chalatenango eh, pues en el municipio de La Palma y justamente está literal, o sea es que ustedes van pasando literal, si vienen por todo Chalatenango entra al municipio de La Palma, Cabalito está a la calle, o sea ese este hotel y brother te metes ahí mi hermano <ríe> y no, o sea no lo metimos o sea ya habíamos entrado, ya habíamos platicado y sí lo recomendable es que vos pues este si sos youtuber pedidas permiso en algún lugar para que vos puedas grabar. Aquí, eh, en este lugar de, bueno está el baño <risa> no sé por qué siempre me gusta grabar en los baños eh, ante un espejo no sé la verdad pero sinceramente eh, los baños están súper bonitos eh, la habitación está súper bonita y o sea eh, miren esto o sea eh, aquí dejan los jaboncitos o sea estos jaboncitos para que usted o sea o sea o sea o sea <risa> No, ya, ya en serio, bicho. Miren, aquí dejan el champuncito eh, para que ustedes, eh, si no traen, pues ahí le dejen champuncito acondicionador eh, a lo de vera. Y ahí le dejan también el otro champuncito acondicionador. Por si usted, la ¿verdad? No, no trae y dice, mire fíjense que. A mí se me olvidó eh, traer eh, jaboncito y champuncito. Aquí tiene mi hermano. Mira qué increíble. Aquí tienen sus toallitas ya arregladas, listas para que usted se seque. Y el hermoso, precioso trono majestuoso donde los humanos siempre meditamos y pensamos qué hacer con nuestras vidas. Y miren, aquí está para uno se pueda bañar. Eh, y ojo, eh. Ojo que se prende la calefacción, eh, por si, sí, pues si sí, yo soy una persona que me, a mí me da mucho frío cuando me baño, o sea, lugares así muy heladitos, se enciende la calefacción y aquí adentro, brother, eh, está la agua, este vendría siendo el agua para eh, la caliente, la fría y la, la intermedio y a bañarse, mi hermano, a bañarse, precioso todo esto. Así que, a ver, voy a mostrarles ahora a ustedes... Eh, lo que vendría siendo, a ver, vamos a apagar esto primero. Esto se apaga aquí. Esto vendría siendo las habitaciones para las personas que vengan con la gran familia, brother. Aquí está una, una camita, pues, este, para, pues, una personita, unos camarotes para que duerman aquí los, mi hermanos. Y aquí tienen la frazada eh, lista y asiada y ordenada. Es un, o sea, la verdad da bastante gusto de poderse quedar dormir aquí, brother. Y aquí tienen la televisor. Eh, Félix, mi hermano, <ríe> la teoría es los Felix. y aquí obviamente tiene pues los reglamentos que pues tienen que seguir, verdad, ahora de entrada y de salida. Bien mixo. Aquí está la otra habitación. Eh, como les dije, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, no, aquí, aquí, allá en la otra había más este, más cabitas para más personas. Ok, y miren. Oh, eso se, eso se apaga, literal, se apaga cuando uno cierra la puerta. Eh, y bueno, aquí está, bicho, eh, la, la, la, siguiente, la siguiente habitación que está súper, súper, súper bonita. Eh, Miren mi tenemos aire acondicionado, tenemos aquí eh, la, ca, las camas, mi hermano. Este creo que es una cama matrimonial, aquí son para la familia, o sea, los que nos acompañen. Y tenemos nuestro respectivo también, Telebrother, para que no nos pasemos aburrido Y obviamente, pues este, no podemos fumar dentro de las habitaciones, cosa que niños y niñas no es bueno fumar. Así que si ustedes fuman, es malísimo. Bueno, bichos, ahora estamos en un lugar muy especial porque, bueno yo para mí todos los lugares son especiales, pero ahorita vamos a disfrutar de un platillo muy exquisito al estilo Cubano, mi hermano, sí, 100% cubano, un restaurante aquí en el país del de Salvador, en el departamento de Chalatenango, justamente en La Palma. Vamos a comer en el restaurante La Banera, un restaurante pues que nos han recomendado bastante, que lo visitemos, así que acompáñame a ver qué platillo exquisito vamos a comer este día. Oh my God, mi hermano, mira esta increíble pues, este, vista, mi hermano, que tenemos ahorita en este restaurante, brother. un restaurante que pues te ofrece muchísimas cosas, miren, algo muy algo muy curioso que me acabo de dar cuenta yo aquí es que vamos a probar una, una comida que se llama ropa vieja, cosa que por aquí en el país de El Salvador ropa vieja es literal... Literal es la comida, pues este, perdón, la ropa vieja es como que ya no sirve. Pero aquí le han puesto ropa vieja, tengo mucha curiosidad de ver cómo, bueno, ¿qué, qué, qué es eso? Así que hemos pedido eso porque dicen que es un platillo muy rico que se come bastante en Cuba. Ya estamos listos para disfrutar este delicioso platillo conocido como ropa vieja. Eh, para mí es algo muy increíble, nuevo eh, esta hacerlo Así que vamos a. Bueno, para el que preguntan qué es el platillo de ropa vieja, vendría siendo eh, carnita desfilada con su casamiento, su platanito, eh, aguacatito y so tortillitas tostaditas. Ahí, mi hermano, bien delicioso para darle al paladar algo nuevo. Y esta es una bebida de tamarindo. Algo muy delicioso, brother. Muy delicioso. ¿Y qué te parece, bro? <risa> eh, bueno, a darle provechito. Y bueno, sigamos disfrutando de esta aventura. con la mujer, pues, este, que nos preparó el platillo exquisito, <risa> delicioso que, okay. bueno, para mí un plato nuevo que es ropa vieja. Eh, cuéntanos un poquito de ese platillo porque yo me dio mucha curiosidad. ¿Por qué se llama ropa vieja? Cuéntame. Pues fíjese, mire, en Cuba en el tiempo de antes como estaban entre los indios y todo. A ver cómo decirlo Corte, corte. Dale, dale, dale, dale. Eh, antes en Cuba como habían dos platos. Estaban los esclavos y estaban los españoles, entonces eh, lo que le sobraba de, de, de la carne, como los gorditos dicen yo no te digo lo que sobraba, yo te dije carne. <risa> oh, oh, oh, oh. Pero sí, eh, entonces le, le, le pusieron ropa vieja porque como era un, un poquito, sabes, de lo que le sobraba ellos, oh, como era como la misma. Como ya. eran un en el tiempo de antes, pero hoy ese plato se, como que se puso mejor. Para, para venderlo y es un plato bien típico es decir como que la carne, la carne destilada eh, era como en decir, en aquel tiempo era un platillo que no había tanto recursos como hemos esto. Exacto. Es como aquí en el sabor que muchos nosotros nos gustan los frijolitos pero eh, nosotros decimos, este es comida humilde. Sí. Y bueno, qué bueno porque la verdad a mí me gustó. La... Si no yo dije Ay, ¿Será que va a haber un gobierno? ¿Qué onda? Así que, cuéntanos un poco de tu historia, porque tú estás trabajando con tu esposa, ¿verdad? Sí, con ella. Cuéntanos un poco de tu historia. Mire, yo vine aquí al, al Salvador por mis padres, primeramente, para contarte de raíz de dónde viene todo. Bueno. Llegamos como simples emigrantes aquí al país, entonces al principio mi mamá tenía como un ranchito, pero okay. lo que no era muy conocido, entonces eh, pasó el tiempo, vendíamos empanaditas en la calle, primeramente okay. nos dimos a conocer en la calle con mi mamá, emprendiendo ¿no? pues empanaditas, budines y ya la gente nos conocía y siempre nos okay. decía, un comida cubana y Solo que no estaba el medio para hacerlo. ¿me sí, bien? el presupuesto, ¿no? la capital. Entonces, en, en un tiempo de, de eso, mi esposo trabajó en un restaurante y ya tenía un poco de experiencia. Y dije: ah, Vamos a ver cómo con poquito empezamos. Pues empezamos con cuatro meses y empezamos ahí a meter la comida cubana aquí al, al pueblo de La Palma. Híjole, sí. <ríe> Pero sí, ha sido algo como decirte, bien difícil porque el no es fácil, No, sí. pero gracias a Dios estamos acá y no nos han acogido bien. Y bueno, pues el, no sé es cómo lo puedes ubicar a, Cuba, a todas esas personas que mira Miguel, ¿dónde queda? Dónde, dónde, ¿Cómo está ese volante de ropa? Bien, contame un poquito dónde queda. Dale tú tu dirección exactamente sí. para que la gente venga directo y caiga aquí. Vaya, En Google ya tengo puesto ahí toda la, la, la dirección directa, pero okay. bueno, si no tienen por esa vía, queda en Barrio San Antonio, arriba del súper, porque abajo hay Super, de, del barrio de San Antonio cerca del parque de San Antonio todo está en San Antonio, Antonio. <risa> un buen contacto para que sí. digan sí pueden pedir a domicilio también no es solamente comer acá al 76 728 ojo oh, ahí está dicho entonces ah, la verdad, la verdad me quedé encantado lo, es que mira esto como te explico hasta mi sobrino que está ahí <risa> dijo tío eso está un plebio probado, está buenísimo y el arroz con gris, lo probaste ese que yo te puse es arroz con gris no es casamiento. De casamiento. ¿no? Oh. no es casamiento. Aquí todo el mundo dice sí, es, es casamiento. Bueno, aquí también los chefs que saben le dicen arroz negro. Oh, pero okay. el sabor, no sé si lo sentí. Sí, yo sentí diferente porque Ajá, yo vi también el casamiento. Lo intenté, te lo sentí. Sí, o sea, yo dije qué bueno este casamiento, pero ya oh ya hay que meterse con Green. <ríe> ah. Bueno. Este, fíjate que algo, ya para terminar, a mí me gustó la ketchup, como que onda ahí, es diferente el sabor. Mira, yo, si sí, yo quería, Esto me trae recuerdo de mi infancia, dije yo, o sea, y yo le dije, a ella le dije, y dije, fíjese que esta ketchup, no sé, hay algo que. He probado no. muchas ketchup pero dije, y dije, esto está diferente, dije yo, pero la verdad es que tiene eso, tú. Mira, aquí cuando yo llegué a bueno, aquí también tenemos tacos y esas cosas un poquito mexicanas, ¿me entiendes? Ahora, Porque sí, sí. como aquí, bueno, saliendo un poquito del tema. Dale, dale, pero dale. dale. Sí, pero como acá, como es una comida diferente, entonces la gente como que no lo aceptaba mucho. Entonces tuve que más o menos ir cambiando cositas para pa llegar al cliente, No, y ah, sí. no, llegaste, llegaste. No Llegaste. Pues sí, pero en el ketchup, bueno, yo vi que hay muchos restaurantes así en la liga, de, de mayonesa, con, con ketchup, pero yo le agregué ahí un toquecito mío. Ok, buenísimo. Ahí a, a, a la mezcla, entonces así se queda bien. Que la receta es secreto, es, sí. es secreto y es buenísima Así que ahí está el esposo de ¿eh? no hombre, venga, sí. Que sabe, que <risa> no, no, no, no, no. Así que yo quiero que me digan, antes de terminar, una frase cubana. Algo que... Ahí está él. ¿eh? Dale. Métele. ¿Qué vamos a hacer? Oh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? qué volar a hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es como un saludo. ¿Cómo, ¿Cómo está? Ah, ¿Cómo? ¿Qué voy ¿Cómo a hacer? Ah, ¿Y, y yo vi qué? algo que decía alabado. Alabado, Sí, el día día de ah, ah, ah, no. la Dios mío. No, no, no, De asombro, ay Dios mío. Alabado, ¿Así se puede usar? Alabado, sí. Ah, ok. Se me olvidó la primera frase, que eso sí me gustó. Tengo que aprenderla porque hoy en adelante los lo, lo, lo saludos de YouTube. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Eso! ¡Qué, qué voy a hacer! ¡Qué, qué Bueno, ya me gradué de la Academia de Cuba, así que ya voy para allá. Bueno y yo ya estamos aquí de nuevo en el lugar majestuoso, en el Hotel Paseo El Pital. Obviamente, ¿verdad, amigo? Y bueno, ya casi finalizando, a mí se me ocurrió una locura extraordinaria. <risa> Miren, ahorita vamos a hacer algo muy chévere, muy padre y que sobre todo, pues, gracias a los aquí los caballeros que nos dieron esta locura de poder hacerlo realidad, mi querido sobrino y yo vamos a tirarnos en un flotador, <risa> no en la piscina, no en el tobogán, sino allá, mi hermano, allá en eso de para allá. A ver, venga, venga, venga, venga para acá, esta parte de aquí, brother esta es para aquí mi hermano vamos a tirarnos en el tobogán bro. así que se armó se armó mi compadre vos te vas a tirar también? no, yo no <risa> <risa> Debían de hacerlo gordito no, yo no sé ¿Qué onda? Sí. se armó o no se armó? mis el... últimas palabras son sí. que quiero a un mamá se armó ya el complot mi locura de tirarme en un tobogán Uh, la plata en, en un piso liso con este mi querido amigo flotador. Está loco porque está lloviendo y no me puedo bañar en la piscina porque no puedo, verla, pero por lo menos vamos a intentar algo nuevo. Algo アア!!! <笑> a un reto más extremo es que yo literal soy loco loco loco pero la verdad es que <risa> Y si sí, es loco porque mire yo ni me he mojado pero este sí es loco pero yo no me pase nada ese un aquel cipote pues viene igual a esta estatura así que ay no que yo siento me aguarda Miguel <risa> ¡Rápido Miguel, tirate! Miguel se va a tirar en este momento al tobogán, está lloviendo ¡Vamos, vamos Axel! Amigos y amigas, ya, ya me cambié, ya me arreglé, o sea, literal, terminé hasta los zapatos empapadísimo, eh, ahorita ando en chancleta en Gina Ando, gracias a Dios traje la Gina eh, me traje una nueva camisa también y pantalón, gracias a Dios traje y boxer también, lo principal mi hermano, la pasamos súper bien bueno, espero que te haya gustado este hermoso video y sobre todo dale, comenta aquí qué te pareció este video o te gustaría que visitáramos algún otro lugar muy especial, la verdad que eh, hemos explotado bastante el lugar departamento de Chalatenango, pero quisiera que saber si ustedes quieren que vayamos a otro lugar otro departamento, aquí les bajo, les digo la de inscripción para todas las personas que quieren pues ahí mi hermano eh, visitar a los lugares que hemos ido gracias a todos ustedes nos vemos hasta la hasta la próxima ah, Yo lo tengo. qué dolor